Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos eh, de retorno eh, hoy 1 de julio del 2018 para traeros un tema importante respecto al marco tributario. Exactamente nos referimos a la resolución de superintendencia número 133-2018 eh, que... De alguna u otra manera estipula los procedimientos o requisitos que se requiere para la autorización de la impresión de comprobantes de pago. Entonces, esta resolución entra en vigencia el día de mañana 2 de julio. Hay que tener en cuenta los procedimientos que cambian eh, de alguna manera drásticamente para en eh, cuando eh, queramos solicitar estos documentos que involucran en las operaciones comerciales, bien entonces vamos a ver la gran novedad que tenemos es obviamente en la plataforma de SUNAT que eh, eh, o está a cargo en todo caso de la solicitud en primera instancia por parte del contribuyente que se o que requiera la autorización. Como podemos observar nosotros encontramos una serie de opciones. Por ejemplo tenemos habilitado lo que es ya la autorización de impresión de comprobante de pago, el formulario 817, que esto anteriormente eh, obviamente no estaba o no no se hacía el procedimiento en la cual esta norma actualmente o en todo caso el día de mañana nos va a regir entonces vamos a ver en esta eh, en esta parte nos permite citar en todo caso el registro de la autorización de los comprobantes de pago bien entonces nos pide nuevo vamos a ingresar en el tema del eh, comprobante que queremos solicitar por ejemplo eh, como el domicilio fiscal que es un requisito esencial de en, digamos lo que tenemos anexo bueno tendríamos que elegir en ese caso en este caso por ejemplo vamos o en todo caso está pretendiendo o en todo caso la simulación para el caso de este material de la serie número 1 qué tipo de comprobante es, vamos a marcar el tema eh, factura, qué cantidad quiero por ejemplo si, más, eh, si quiero unas mil unidades por, por poner un ejemplo no y le damos agregar naturalmente entonces qué nos va a aparecer en la, la parte, eh, digámoslo ya en el resumen ¿No, no, no podemos observar el, la cantidad de, o la, la información que estamos llenando le damos continuar y eh, como podemos observar entonces eh, nos pide el tema de la, digámoslo de llenar o la información de la emprenda a la cual vamos a solicitar la impresión. vale Entonces eh, vamos a buscar en esta parte nos permite validar todas las emprendas que obviamente están registrados en la SUNAT. Por poner un ejemplo, ya va a depender de cada uno de, de, de, las, que, de las personas que están solicitando eh, van a elegir de acuerdo a su conveniencia a la imprenta que sea de, de su agrado o que sea más cercano al domicilio fiscal. Simplemente damos validar el tema de la imprenta y como podemos observar nos sale eh, toda la información de la imprenta y lo que hacemos es continuar para terminar con el proceso. Bien, entonces ¿qué pasa? Nosotros cuando hacemos eh, este procedimiento estamos de alguna manera... Eh, solicitando ya el, digamos, la impresión de los comprobantes de pago o hemos señalado en este caso a esta imprenta que nos haga la, la solicitud o perdón la impresión de los comprobantes de pago lo cual es un requisito esencial que la imprenta tiene que aceptarnos no para este caso el tema de la impresión eh, de los documentos que le estamos solicitando bien entonces vamos a, vamos a quedarnos aquí y vamos a revisar cuáles son los requisitos esenciales eh, que nos dice esta norma que debemos tener en cuenta uno de los requisitos es, por ejemplo, eh, lo que estamos haciendo, ¿no? El llenado del formulario 816. Eh, este formulario lo hace, obviamente, el contribuyente. Una vez procesado eh, la información, en todo caso, ya vamos a pasar al siguiente requisito que nos dice, obviamente, el tema de la, digamos, lo de la cantidad de documentos. Que solicitamos. Bien, entonces ya eh, hecho eh, el proceso de la solicitud, simplemente lo que haríamos es registrar y seguir el, lo, los procedimientos. No lo voy a dar, digámoslo, registrar porque no, simplemente este es un caso de alguna manera, una simulación, lo que queremos ver simplemente es que ya está habilitado el formulario 816, pero debemos tener en cuenta que para poder solicitar o para poder llenar este formulario comunicación a SUNAT respecto a la dirección de correo electrónico, la actualización eh, toda esa información tiene que estar debidamente antes eh, actualizada, procesada para no tener ningún inconveniente al respecto, bueno eh, después de haber realizado este proceso eh, naturalmente ya de la solicitud, la imprenta tiene tiene de alguna u otra forma la facultad, en todo caso la norma le da la facultad para poder aceptar o rechazar nuestro formulario o nuestra solicitud que hemos eh, digámoslo, presentado dependiendo del resultado que haya obtenido eh, el contribuyente debe recibir en el buzón electrónico de las operaciones en línea una constancia de autorización de impresión eh, de la comunicación o en todo caso del rechazo de la misma o sea si la emprenda no rechaza vamos a tener esa comunicación en nuestro buzón electrónico bueno entonces eh, ya eh, Comunicarles que este formulario entra en vigencia a partir de mañana. Mañana es, eh, se rigen los nuevos procedimientos para la solicitud de la, eh, digamos, la impresión de comprobantes de pago. Bueno, entonces solamente queda o resta revisar la resolución 133-2018-SUNAT para ver cuáles son los procedimientos al respecto. Solamente de una u otra manera ya está habilitado el formulario 816 Bien, entonces a tener en cuenta, a revisar la norma para no cometer ningún error. Como podemos observar en el comentario, bajo esta normativa lo que SUNAT está haciendo es un poco, eh, digámoslo, eh, poniéndole eh, de alguna u otra forma más candados a la evasión tributaria. Con esto, la SUNAT se cerciora de que la información eh, sea más fidedigna, de esa información a la mano para que pueda, de alguna u otra forma, eh, fiscalizar de manera adecuada. Como podemos observar, entonces, los requisitos para la impresión de comprobantes de pagos de una manera adecuada, son más eh, drásticos si lo queremos llamar así un poco como que la norma ya va a desincentivar en todo caso a las empresas a que soliciten la impresión de comprobantes de pago porque lo que se pretende es obviamente que todos eh, o que toda empresa en todo caso haga la emisión de comprobantes de pagos electrónicos lo cual es un poco más eh, digámoslo eh, saludable, si lo queremos decir así, claro con las deficiencias que presenta la plataforma de SUNAT, en la, actu en la actualidad tenemos tres modalidades para poder emitir los comprobantes de pago. Bien, entonces eh, espero que este material lo tengan en cuenta para que de una manera pues no tengamos problemas eh, al momento de solicitar esta, eh, digamos la impresión de comprobantes de pago. Bien, buenas noches que tengan cada uno de ustedes.